Caminar para conmigo siempre estar Y cuántas lágrimas vas a llorar si no te vas Decídete decide ya Se pasa el tiempo y te da igual Ha pasado mucho tiempo y sabes lo que siento por ti Ya no pongas más pretextos Sabes bien que no es amor lo que hay aquí No voy a olvidar Todos los días junto a ti Y besarte el Voy a intentar, quédate o vete ya, decide cuál será el final Decídete, decide ya Decídete, decide ya Decídete, decide ya Decídete, decide ya, Decídete, decide ya. Decídete, decide ya. Decídete, decide ya. Decide ya, decide ya, se pasa el tiempo y todo igual, si lo hago bien.